Ahora les voy a enseñar cómo preparo el alimento para mi gallina. Eh, de hecho, aquí tenemos lo que es el alimento, ¿verdad? Tenemos lo que es la, la hojita de marango, que la tenemos en nuestra finca, ¿verdad? Ya que la hoja de marango eh, previene lo que es la gripe de la gallina, también nos ayuda con el ganado y nosotros lo tenemos acá en la finca, ¿verdad? Les voy a enseñar y también las conchitas de huevo, que esto lo lleven el alimento. Entonces les voy a enseñar cómo hago para hacer el alimento. Esto se deshoja y se revuelve con lo que es el alimento. De hecho es algo muy... Que lo encontramos aquí en lo que es la finca, mi esposo, verdad, él ha, él ha hecho esto, no, nosotros lo mantenemos acá porque también hay lo que es la, el, la ganadería y esto nos ayuda bastante, verdad, en el proceso nos sirve para dos cosas, lo que es la ganadería y lo que es también para hacer el alimento de, de nuestra gallina, verdad. Nosotros buscamos métodos para que ayudar en lo que es el alimento, verdad. Entonces venimos esto, le echamos acá en lo que es el, el, el, el, en lo que es la comida, verdad. De hecho, pues lleva más. Venimos después agarramos esto, lo estamos haciendo pues acá, verdad. Pero lleva bien finita, que es un calcio que, que lleva la comida. Esto se lo echamos acá, lo revolvemos. Y después lo que hacemos es revolverlo. ¿Eso contiene minerales? Sí, minerales, calcio. Eh, es un suplemento que se le da a las gallinitas acá, ¿verdad? Le ayudamos a ella, nos ayudamos económicamente nosotros también. Ve, así como pueden ver, pues, si uno quiere le echa más, porque la hojita ya se la comen la gallina. Este es un método, una técnica fácil de aplicar? Sí, es bien fácil. Es fácil y, y no, es fácil. No cuesta mucho, como ustedes están viendo, no, no es nada del, del otro mundo, como dice. ¿Quién le enseñó a usted que podía hacer eso? Para? Ah, bueno, las capacitaciones que dan nuestros técnicos, ¿verdad? Por acá, porque cuando nosotros no entendemos nada, pues ahí lo tenemos a ellos. Cualquier cosita que nosotros necesitamos, sea con la gallina o con algo, le hablamos inmediatamente, pues ellos están acá, me dicen lo que vamos a hacer o qué hay que hacer con ella, con la gallinita, ¿verdad? Ve, eso es todo, ¿no? Ahí ya se le puede dar a la, a la gallina. Bueno, una vez elaborada el alimento de las gallinas, eh, nosotros vamos a proceder a echarle el alimento, ¿verdad? Y llevamos parte para la higiene, lo que es de nuestra granjita, ¿verdad? Vamos por acá, eh, seguida pongo mis botas, que estas están especialmente para lo que es la granja. Una camisa que ya definitivamente ya está descartada, la ponemos por acá. Agarramos ceniza si no hay cal y la agregamos en lo que es la entrada. A veces yo lo que utilizo es una panita con cloro también, ¿verdad? Esa se utiliza. Vengo por acá ahora, ocupo lo que es la bota. Es parte del higiene para poder ingresar a lo que es la granja. ...para poderles da, alimentar a lo que es la gallina... ...ya como miraron... Eh, ...las botas es para darle el alimento a la gallina... ...entonces yo voy a proceder a alimentar a la gallinita... ...verdad... ...pongo mis pies por acá... ...y e ingreso a lo que es la granja... ...bueno... ...entonces ya venimos enseguida... ...le echamos lo que es el alimento... Eh, ...por acá para que ellas puedan comer...